¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles el Pastor Quillono para platicar con ustedes del poder de la oración. Y es que Jesús mismo nos exhortó, nos animó a que al menos dos poniéndose de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo al Padre que está en el cielo... Claramente Jesús promete que Él nos daría lo que pedimos. Esta es una de las promesas más fascinantes de todas, pero de las menos, de las más descuidadas. Debemos pensar qué pasaría si empezáramos a orar por otros. Saben que cuando uno empieza a orar por otros, sucede algo muy especial. Empiezas a ser canal de bendición. Te olvidas de ti mismo. Por el momento, todo se concentra en el, la bendición para la otra persona por la cual estás orando en el nombre de Jesús. Eso hace que se crean vínculos de apoyo, vínculos de amor, de afecto. Inclusive, debemos orar por nuestros enemigos por las autoridades del gobierno. Tenemos una amplia gama de personas por las cuales podemos orar además de nuestros seres queridos. Y la bendición, sin duda alguna, será transformadora para toda la sociedad. Esta noche platicaremos con una joven estudiante que vio la mano de Dios guiándole, fortaleciéndole, cuando inclusive ella oraba y otros oraban por ella. Es algo maravilloso lo que Dios hace a través de una oración sincera, como la de un niño. Hoy veremos un, y escucharemos un testimonio poderoso del Dios de lo imposible, tu Dios y mi Dios. Bienvenidos a un Momento de paz. Imagínense que el mismo Pablo pidió a los filipenses que oraran por él para ser fortalecidos. Jesús pidió a sus discípulos que oraran por él para ser fortalecidos. Pablo exhorta a la iglesia para que oremos por todos los seres humanos. Debemos orar más para ser canales de bendición. Esta noche... Tenemos a Debbie, a Débora Cruz, que está con nosotros, que amablemente ha venido acá a compartir su testimonio con todos nosotros. Gracias, Debbie. Gracias por invitarme, Pastor. Qué bueno que nos gusta tener eh, toda clase de personas, desde niños, jóvenes, adultos, todos tenemos un testimonio que dar. Debbie, cuéntanos algo de ti para que nos familiaricemos. Bueno, pues yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería, eh, estoy en mi noveno semestre, gracias a Dios ya espero pronto salir y graduarme, eh, con su ayuda he visto su mano en cada paso que he dado a través de mi carrera, este, yo soy adventista de nacimiento, pero de convicción también ahora lo soy, Amén. Eh, gracias a Dios... He tenido la oportunidad de conocerle, de aprender de él todos los días y de ver su mano milagrosa en cada aspecto de mi vida. Maravilloso. Me encanta, me, me inspira lo que tú acabas de decir, porque tú dijiste que el Dios al cual tú invocas no solamente es el Dios que conociste en tu familia, sino es tu propio Dios. Eso es maravilloso. Qué, qué extraordinaria experiencia que tú conoces a Dios por ti misma, por tu propia experiencia. Cuéntanos, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti? Pues la verdad, la, la, la oración ¿Mm? ha sido una parte fundamental de mi vida desde antes de nacer pues eh, mis padres eh, oraban y se ponían de acuerdo para orar entre ellos y pedir por mí. Pero para mí la oración ha sido más que nada esa conexión que hay entre Jesús y yo, para poder platicar, para poder encontrarnos, para poder sentir su mano y para comunicarnos como amigos, como personas cercanas, no solo, no solo como un Dios, sino también como un compañero, como alguien que me escucha, alguien que siempre está a mi lado. Alguien que simpatiza contigo, que te comprende hasta lo más profundo de tu ser. Como joven necesitas uh -huh. a Dios. ¡Qué maravilloso! Cuéntanos, ¿cómo ese Dios que es de tus padres, el Dios único y verdadero, también es tu Dios? Cuéntanos, ¿qué ha hecho Dios por ti? Pues, Pastor, voy a empezar desde que yo nací, porque realmente la mano de Dios ha estado allí siempre. Y, pues, como yo comentaba antes, mi mamá oró mucho. Eh, yo tuve una enfermedad cuando yo nací. Eh, esta enfermedad era muy rara para darse en mujeres, normalmente eran niños. Pero mi mamá estaba lejos de casa, mi mamá no, no, no tenía el apoyo pues, que se puede encontrar aquí entre la comunidad y pues, las demás personas de la iglesia. Ella estaba lejos y pues ella empezó a preocuparse porque yo empezaba a enfermarme. Eso fue unas semanas después de yo haber nacido. Empecé a, a no poder tomar leche, regresaba todo y pues me sentía pues enferma y mi mamá pues empezó a orar mucho porque los doctores no sabían qué era lo que yo tenía, los doctores le decían no, es que tiene que ir con otro médico o le decían no, dele, estas dele este medicamento o no, eh, no sabían decirle qué era y pues mi mamá estaba muy angustiada con eso. Entonces lo que ella hizo fue de que pues decir, Dios, yo te entrego a mi hija, tú sabes lo que, lo que ella va a ser, ella es para ti, ella tiene que cumplir una misión, y desde ahí podemos observar la cadena de oración que se crea, ¿no? desde que tus padres oran por ti, o de que nosotros oramos por nuestros amigos, o por nuestros padres, o por nuestra familia, ahí yo pude ver que, que desde, ese, desde ese momento Dios iba a estar a mi lado, porque después de eso fue que aquí en el hospital La Carlota le dijeron a mi mamá, sabe que venga, aquí nosotros podemos pues, atender a su hija, podemos ver qué es lo que tiene. Y pues afortunadamente, gracias a Dios, pues, pues supieron que era lo que yo tenía, me pudieron atender quirúrgicamente y gracias a Dios, pues todo salió bien. Y pues ahí fue donde yo, donde yo supe... Bueno, yo estaba niña, realmente uh -huh, uh -huh. no sabía, pero ahora que lo veo para, para atrás es como yo sé que Dios tenía un propósito para mí. Y el hecho de que mi mamá me haya dedicado a Dios ya es un punto mucho más fuerte en mi vida. Amén. Fíjate qué importante es que los padres contemos historias a nuestros hijos de experiencias que hemos tenido con Dios en la oración. Porque a veces las vivimos, pero no las recordamos y no exaltamos el nombre de Dios en la familia. Entonces, yo veo que eh, tú te diste cuenta cómo Dios tenía un plan para ti y cómo eres, digámoslo así, fruto de un milagro de Dios. En el sentido de que Dios preservó tu vida cuando prácticamente estabas, digamos, eh, en situaciones muy muy este, pues ya difíciles sí. para la salud tuya, no para la vida inclusive. Entonces eh, eso es maravilloso y eso, ese Dios que te contaron, te hizo el milagro a ti, ese Dios ha llegado a ser el tuyo, sí. eso es maravilloso y lo has hecho propio mediante la oración, mediante la experiencia de Dios en oración, estudio de la Biblia, porque a través de la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Y a través de la oración, nosotros hablamos con Dios. Así es que es un diálogo con alguien íntimo, amoroso. Dios es infinitamente bueno, generoso, fantásticamente hermoso, comprensivo que sin lugar a dudas sabe lo que es dañino para nosotros y trata de protegernos, de guiarnos, aunque nosotros a veces no sabemos interpretar los hechos de Dios en nuestra vida. Pero es precisamente lo que nos da el espíritu, nos convence, el espíritu nos aclara, nos ilumina, ¿no es cierto? Y llega a ser propio el Dios de tus padres, llega a ser tu Dios, como Jacob, ¿verdad? Sí. Cuando dijo que el Dios de Abraham de Isaac llega a ser mi Dios, haciendo un pacto, pidiendo protección a Dios en su viaje, verdad, a Padán Aram. Qué maravilloso, David. Por eso invitamos a todos a orar, a compartir sus experiencias. Si Dios ha hecho algo por ti, compártelo para glorificar a Dios. Ayúdanos a Exaltar a Dios en este programa. Manda las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia. Exáltalo por sobre todo con hechos claros y objetivos, palpables. Muchas veces hablamos en términos muy generales, cuando realmente tú lo viviste en términos muy específicos en tu vida. Podías decir, Dios me bendijo. Sí, pero ¿qué clase de bendición? Es esta específicamente. Hay que hablar en términos concretos por qué Dios es digno de nuestra alabanza. Envía también tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla para que todos oremos los unos por los otros. Oremos. Oremos y dediquémonos a ser canales de bendición. Porque recibimos bendiciones cuando alguien ora por nosotros. Sí. Pero creo yo que... Que recibimos más bendición cuando oramos por otros. Y eso es tan importante. ¿No crees, David Sí, así es. Es muy importante porque no solo nos abre la perspectiva, no solo seguimos un mandamiento, sino que también estamos abriéndonos a la perspectiva de que las necesidades de los demás, las necesidades de mi amigo, las necesidades de mi familia, las necesidades del mundo, ¿qué, qué están pasando ellos? También uh, dejas de ver tu propio sufrimiento sí. y te concentras en qué podemos hacer para mejorar, cómo Dios puede mejorar nuestra vida, cómo, cómo Dios es tan importante en nuestras vidas que nos ayuda a pasar el, el trago amargo de una pérdida de un ser querido o de tal vez es, en términos de estudiante pues fallar un examen o que la materia estás a punto de reprobarla o... Este tipo de cosas, ¿Cómo, ¿cómo afecta a Dios en nuestras vidas? ¿Cómo, ¿Cómo es de importante el mantenernos nosotros unidos como amigos, como comunidad y apoyarnos entre nosotros? Y una oración hace maravillas. Sí. Cuando la diriges con sinceridad, pidiendo la bendición para la otra persona, una bendición que te alcanza, al que ora le alcanza la bendición que está pidiendo para otra persona. Es una cosa maravillosa, es como eh, canales de bendición, redes de bendición, que Dios hace que brille la luz del Evangelio, la verdadera luz de la vida en todos, donde aún podemos orar por nuestros enemigos. Los alumnos pueden orar por sus maestros. Es raro, ¿verdad? Y los maestros, desde luego, por los alumnos, los padres por los hijos y los hijos por los padres. Los gobernados por los gobernantes y los gobernantes por los gobernados. ¿Qué cambio tan radical tendría el mundo si pudiéramos orar más por otros? Con sinceridad, desde lo más profundo del ser y pidiéndole a Dios que en verdad haga un cambio y una bendición para otros. Creo que el mundo sería muy diferente, ¿no te parece? Sí, claro que sí. Y la vida también, sería mucho más digámoslo así, más plena y feliz. Porque como tú dices, se olvida uno de sí mismo y empieza a proyectarse la bendición de Dios hacia otras personas. Y cuando Dios contesta la oración, vemos cómo Dios es glorificado, lo cual nos llena de alegría. Cuando Dios es exaltado, nos llena de alegría. Porque Él merece la gloria y la honra, Debbie. En tu enfermedad que tuviste de chica, Dios hizo un milagro, porque tiene un plan para ti especial. Pero yo estoy seguro que ha seguido haciendo milagros. ¿Puedes contarnos alguno? Sí, claro, Pastor. Eh, pues recientemente, yo todavía sigo sintiendo que es muy reciente, eh, fui a colportar. Colportar pues, es eh, ir a entregar pues, literatura, uh -huh. eh, venderla para conseguir pues, eh, ingresos, para pagar la colegiatura, pero también a su vez compartes del Evangelio. También las personas que, que se acercan contigo o las personas que aceptan escucharte también son tocadas por lo que uno tiene que decir. Y pasas por momentos muy difíciles. El Colportaje es un lugar donde aprendes a escuchar a Dios, donde aprendes a, a, entenderlo, a entender los planes y a confiar en Él, porque no sabes lo que puede pasar. Y realmente algo que a mí me pasó en el Colportaje y que realmente tocó mi corazón muchísimo, fue una semana, fue un día en el que yo me sentía bastante, bastante mal porque había sido una semana un poco, pues, pesada, tal vez no había llegado con las personas adecuadas o me sentía un poco cabizbaja y me preguntaba, ¿realmente para qué estoy aquí? Ya me quiero regresar a mi casa, yo estaba en otro país, ya me quiero regresar a mi casa, ya no, ya no quiero estar aquí, eh, no no no sé por qué estoy aquí, ¿cuál es el sentido de esto? no No hay un propósito. Y con, esa, con ese pensamiento en mi corazón, eh, yo me bajé de la camioneta donde nos llevaban a los sí. lugares y pues realmente me bajaron en un lugar donde no había nadie, no había nadie estacionado, eh, estaba solo, la tienda estaba ahí, pero me bajaron y me dijeron, bueno, aquí, aquí te quedas y se fueron y, y yo estaba así como, ¿y aquí qué voy a hacer? Estoy sola. Es, ¿Es una tienda eh, que tiene alguna gasolinera o es ah, solo...? solo era un estacionamiento, ¿Un o sea, estacionamiento? era el estacionamiento uh -huh. y una, una tienda uh -huh. y pues ahí me bajaron y pues la verdad, pues uno solo, uno angustiado, uno preocupado por, por lo que puede pasar y también triste porque dices, pues ¿a quién, a quién, le, voy a, a quién le voy a hablar? ¿A quién le voy a hablar En un país extraño para Exacto. ti, en otra cultura, en otro uh -huh. idioma, ¿verdad? sí. Y pues la verdad sí, pues, yo, yo estaba muy preocupada, entonces pues ahí fue cuando yo me puse a, a llorar y a orar con Dios, porque pues realmente sentí una angustia que si la recuerdo realmente era una angustia muy grande, mm. una angustia muy grande, y recuerdo que yo, así como Ana, derramé mis lágrimas y le dije a Dios, Señor, Tú sabes que yo no quiero estar aquí, ya no aguanto más, ya no puedo más, eh, tengo miedo, no, no sé qué voy a hacer Me siento sola No, no tengo idea de, de por qué estoy aquí Pero Entonces di, ta, De hecho también le llamé a mi mamá y le dije Mamá, ora por mí, porque me siento muy mal Me siento muy mal no, no aguanto más, ya me quiero regresar a mi casa Ya quiero ir con ustedes Y mi mamá me dijo, no, espera, tranquila Dios tiene planes para ti Tú tienes que confiar Amén. Y yo dije Está bien Voy, voy a confiar y en, en lo mientras que yo me secaba mis lágrimas y que decía bueno señor voy a confiar en ti, voy a, voy a tener la esperanza de que tú mandes a alguien, que tú que tú me escuches, que tú que tú me, que me des aunque sea una persona a la que yo le pueda hablar y pues eso es todo, aunque no se lleve un libro, aunque que podamos tener una conversación sobre, sobre ti. Entonces lo que pasó después fue que vi que una camioneta se estacionó y pues como yo tenía los ojos pues, llorosos y pues, no me iba a acercar así a la persona, entonces dije, bueno, me voy a esperar un poquito, me sequé las lágrimas, me tranquilicé y dije, bueno, esta es mi oportunidad, voy a ir a hablar con esta persona. Y caminé hacia la camioneta, pero me percaté que la persona estaba así, con la cabeza agachada y estaba leyendo algo. ¿Dentro del auto? Ajá, dentro uh -huh. del auto. Y yo dije, ok. Eh, voy a esperar un poco porque normalmente pues cuando molestas a la gente pues te hacen así, que ¿okay? uh -huh. bye, ¿no? pero en esta ocasión eh, yo dije, sabes qué, pues acércate, no es la única persona que le vas a poder hablar, no hay más, y me acerqué y caminé a la camioneta y entonces le toqué el vidrio y la persona me hizo así de que pues esperara un momento, entonces... Ya yo me esperé y me quedé así paradita, esperando y así con, con nervios y pues ya entonces esta persona bajó el vidrio y me saludó y me dice, hola, ¿cómo estás? y le digo, bien, este, me dice, ¿qué pasó? y ya le digo, ah, es que mire, yo estoy haciendo y ya le empecé a explicar qué estaba haciendo, qué era el colportaje, que pues lo hacía para pues, mis estudios y así, que yo era de México y así y entonces esta persona se me queda viendo y yo pues me empecé a poner más nerviosa porque dije, bueno, me va a ayudar, me va a correr o qué va a decir. Y entonces esta persona pues me dice, ya tomaste agua. Y yo, ¿ah? ¿Cómo? Y entonces revisé mi maleta donde yo traía los libros y me di cuenta que no traía mi botella de agua que normalmente traía pues para aguantar. Y dije, ah caray, no traigo mi agua. Entonces yo dije, pues, wow, ¿Qué está pasando? Y entonces ya le dije, no, no, no, no, no he tomado agua y no, no tengo agua. Me dice, ¿tienes hambre? Y le digo, no, no tengo hambre, sí desayuné. Y me dice, ¿pero no tienes agua? Y le digo, no, no tengo agua. Entonces esta persona me dice, pues, vamos a la tienda, te voy a comprar una botella de agua. Y yo dije, está bien, me inspiró confianza y caminamos hacia la tienda uh -huh. y, me, y ahí fue cuando me empezó a preguntar y me dice ¿y por qué estás haciendo esto? ¿y para qué estás haciendo esto? ¿y cuál es tu propósito? ¿qué, qué, qué necesitas con esto? ¿o, o en qué crees? ¿Por uh -huh. qué, ¿por qué? ¿cuál es tu motivación? Uh -huh. entonces con esas preguntas yo empecé a cuestionarme y empecé a, a pensar ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Es nada más porque necesito cumplir una cuota? ¿Es nada más porque necesito hacer algo? ¿O es porque yo tenía la convicción de, de hacerlo para compartirle a los demás lo que Jesús había hecho por mí en mi vida? Entonces fue ahí cuando yo empecé a abrir mis ojos y decir, bueno, realmente Dios me contestó la oración, me, me mandó a esta persona para que yo pudiera, para que yo pudiera pensar y reaccionar a lo que realmente yo estaba haciendo ahí. Mm. Y no solo pensar en mi propio beneficio, ¿no? De que, bueno, pues ayúdenme, ¿no? Pero entonces pasó algo mucho más asombroso y algo que, que yo no puedo olvidar y yo sé que nunca voy a olvidar porque realmente fue muy bonito para mí. Cuando salimos de la tienda, la persona me entregó el agua. Te dio el agua. Ajá, y me dijo, eh, ¿sabes qué? Eh, yo no tenía que estar aquí. Alguien me dijo que yo tenía que venir y que me iba a encontrar contigo. Y pues yo me puse a llorar. Yo <risa> Pero fue sí. otra clase de llanto. <risa> fue otra clase de llanto. Sí, exacto. Sí, realmente me sentí muy, muy llena, motivada, muy plena, muy ¿no? motivada, muy muy alegre porque es ese, esa sensación de que Dios contestó tu oración amén, y amén. usó a otras personas para que contestaran tu oración ¿no? es como si Dios te dijera mija aquí estoy sí, yo exacto. no tengas miedo <risa> sí. no te voy a dejar, no te voy a desamparar, sí. qué, qué maravilloso Dios, sí. así es y no solo se quedó en eso sino también me dijo voy a orar por ti para que tú mm. encuentres esa motivación para que tú ya no te sientas sola y entonces fue cuando él oró por mí, pero oró tan bonito, oró tan ferviente, oró tan lleno. Sentí esa protección de Dios, ese Amén. que Dios estaba ahí a nuestro lado. Amén. Pero fue entonces cuando esta persona me dice, y ¿sabes qué también? Eh, también me dijo que te entregara esto. Y ya me entregó, pues, una ayuda, ¿verdad? Monetaria. Uh -huh. Y pues, o sea, yo, yo, yo no... Yo no sabía cómo agradecer, porque realmente es esa gratitud, esa gracia. Y por, por eso que pasó, fue, es tan tan diminuto a comparación de lo que Dios hizo por nosotros realmente en la cruz. El sacrificio que hizo, si yo sentí así de bonito uh -huh. cuando sucedió eso, yo no sé cómo nos vamos a sentir cuando nos encontremos con Jesús cara a cara. Uh -huh. la, la sensación va a ser tan tan grande que no se va a poder explicar y después de que esta persona oró se fue, se alejó, se subió a su camioneta y justo en eso yo estaba hablando con mi mamá, le llamé por teléfono y yo me quedé mirando hacia la camioneta y había una vereda así que no había más que para salirse por este lado y había un, después llegó una camioneta y esta camioneta, la, bueno, la, la camioneta de la persona que me ayudó uh -huh. era una camioneta blanca. Entonces, esta camioneta pasó así y, y se vino por detrás, por un lugar por donde no debería de, de irse nadie, uh -huh. pero después ya no la vi. O sea, yo seguí la camioneta y, y llegó un punto en el que ya no estaba la camioneta, pero solo tenía ese lugar para salir. Entonces, yo también me quedé así como... Pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué, ¿Qué está pasando? No entiendo. Y pues me solté a llorar aún más porque no entendía lo que estaba pasando, pero se sentía tan bonita esa gracia de Dios, esa, esa certeza de que sabes que te está escuchando, o sea, que nunca, nunca te va a dejar solo, amén. que aunque tú te sientas muy mal, que tú te sientas muy triste, te sientas muy desamparado, Dios va a estar ahí para amén, escucharte. Amén. Y siempre te va a acompañar. Y, y esa vez me acuerdo que le dije a mi mamá: Mamá, o sea, ya Dios me contestó. Yo sé que ya no tengo que seguirme quejando o seguir <risa> llorando por, por estar sola, porque nunca voy a estar sola. Amén. Porque Dios va a estar conmigo. Amén. Y, y pues eso fue: es, es, es algo que es todavía Es una experiencia, eso sí. nadie te lo cuenta. No Ajá. es teoría, es la realidad. Sí. Lo has vivido. Sí. Y Dios. Se manifestó, se reveló, se reveló a ti. Qué maravilloso. Mira que tú dijiste algo súper importante, que este hombre pagó eh, el agua y te dio algunos eh, dólares, supongo, uh -huh. este, pero Jesús pagó con su vida para que nosotros pudiéramos ser comprados uh -huh. con su sangre preciosa. Y la Biblia dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Todo lo demás es nuestro, porque Dios ya dio todo el cielo en su Hijo, por nosotros. ¿No es maravilloso? Dios se manifestó a ti, Dios se manifestó al mundo entero, de una manera increíble que Dios es amor realmente de de todo esta de este testimonio de esta experiencia que has tenido que ha llegado a ser Dios para ti, cómo es que Dios ha llegado a ser alguien muy especial como tú lo has dicho ay pastor es que esta esta anécdota solo es Solo es un poquito de todo lo que Dios ha demostrado a través de mi vida. Gracias a Él, porque siempre he sentido su mano en cosas tan pequeñas como orar de Señor, no encuentro mis llaves, ¿dónde están mis llaves? Ayúdame, por favor. Hasta como ese tipo de cosas, o el, el orar por tus amigos, o muchas veces también, claro, eh, a veces pues también tenemos que tener en cuenta que Dios nos contesta, pero tal vez no es como nosotros esperamos que, no, que conteste, pero aún así nos está dando una contestación. Eh, recientemente, pues falleció un amigo mío, y pues muchas personas estuvimos orando por él, muchas personas nos sentíamos, pues, preocupadas por su situación de salud, y no sabemos por qué, ¿verdad?, por qué pasan las cosas, pero Dios Hace las cosas de esa manera Y también tenemos que agradecerle Que nos haya contestado O tal vez que haya contestado La oración de la persona no, no lo sabemos Pero el hecho de que Dios siempre nos esté escuchando Y que siempre vaya a estar ahí Para darnos consuelo Es lo que nos tiene que dar fuerza Para, para acompañarnos para, para dirigirnos Para que no nos preocupemos De qué es lo que va a pasar en el futuro O cómo, cómo me voy a preocupar yo por esto Claro, definitivamente eso crea lazos con Dios y con los demás que están seguros en las manos de Dios, de tal manera que nuestro futuro está asegurado en Él. Solo hay que aprender a escuchar su voz y tener, pedir la fuerza del Espíritu para hacer su voluntad, de tal manera que Él nos vaya encaminando en cada parte de la vida, ya sea tomando decisiones como... Tu carrera, sí. cómo, con quién te vas a casar, dónde vas a vivir, dónde vas a trabajar. Todo eso forma parte del plan de Dios y es necesario orar sin cesar. Y orar por otros también y pedir que otros oren por uno. Formar grupos de oración, al menos dos personas que se pusieran de acuerdo para pedir algo en la tierra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice que el Padre nos concedería esas peticiones. Qué maravillosa promesa, ¿no es cierto? Sí. Qué maravillosa. Y todos podemos orar. Por eso esta noche invitamos a que envíen sus pedidos de oración. Vamos a escuchar una melodía especial que nos inspirará a buscar a Dios en oración. Mientras envía tus agradecimientos, tus alabanzas los milagros que ha hecho Dios contigo y también tus peticiones para que un grupo de damas hermosas, las guerreras de la oración, se unan a ti, se unan a nosotros orando sin cesar por tus peticiones y alabando a Dios por tus agradecimientos. Escuchemos esta melodía. traductora de lenguaje de sordos, nos ha pedido que oremos por su papi. Eh, él se encuentra en situación muy crítica y vamos a unirnos en oración por ella y por su papá. También eh, Mariela Hernández me, me habló esta mañana y me pidió que siguiéramos orando por Juan Manuel Hernández, su hermano, que ustedes recuerdan hace semanas, quizás meses, Estuvimos orando por él porque le practicaron cuatro operaciones, le extrajeron un tumor muy, muy grande y, este, y él ya no quiere comer, está desanimado y queremos pedirles que intercedamos por este joven Juan Manuel. También eh, recuerden que continúa la guerra en Ucrania, y les pido, por favor, que intercedamos por aquellos inocentes que están sufriendo estas injusticias. Magnolia Aguilar también nos ha dicho, buenas noches. Pido sus oraciones por mis hermanos Violeta y Carlos Aguilar. Y su salud está muy delicada. El Señor nos sostenga. Quiero decirles que estos, estos pedidos vinieron en el transcurso de la semana y ya se están atendiendo desde que llegan. A, los, a nuestros medios. Ruby Taylor Chan dice, Buenas noches, me gustaría que me tengan presente en sus oraciones. Necesito que oren por mi hijito Oscar, ya que no tiene trabajo y lo veo muy triste y que se está perdiendo, se está perdiendo la fe, dice. Eso me preocupa. Vamos a pedir por tu hijito Ruby para que Dios manifieste su rostro delante de él, Norma Medina Grajales, si pueden orar por favor por Alejandro Galán Medina para que ya deje de tomar. Hemos estado orando, Norma, y no vamos a dejarlos. Son varias personas de tu familia que estamos orando, pidiéndole a Dios y pidiéndole que abra su entendimiento a la voz del Espíritu. Carmen Gutiérrez Morales, buenas noches. Pido oración por mis hijos, que regresen al Señor. Carmen. La, la promesa es que el Señor regresará a tus hijos, salvará a tus hijos. Mantien, mantente orando y haciendo lo mejor por ellos, conforme al Espíritu te va guiando. Juanita Carvajal González, le agradecería un favor, ingrese en sus oraciones a mi hijo que está en coma. Ya empezamos a orar, Juanita, desde que tú enviaste y nos vinieron estos informes. Empezamos a orar por tu hijito Gregorio Romero, tiene 20 días internado, tuvo un derrame cerebral. Juanita, estamos contigo, estamos orando por tu hijito, por ti, por todos los que están allí, por los médicos que lo están atendiendo. Saraí Cortés, buenas noches, soy del estado de Morelos. Quiero pedirles por favor que oren por mi papá y mi mamá que están teniendo problemas con su salud pero principalmente porque Dios nos dé fortaleza y salud espiritual. Gracias, ahí por tus lindas palabras que pones después, por el programa que te gusta. Pasa, pasa la grabación a las personas que más pi pienses que más lo necesiten. Sin duda alguna no vamos a dejar esta petición, vamos a estar orando por esas peticiones. Jairo. Les pido, oren por un problema en asuntos económicos, por favor, por mis hijos y por la decisión de mi esposa de bautizarse. Jairo, vamos a estar orando por tu esposa, por ti, por esa situación de necesidad que tienes. Sofía M., buenas noches, mi nombre es Sofía Juárez. Pido oración, por favor, por mi embarazo, que Dios permita que mi bebé pueda desarrollarse bien. Claro que sí, Sofía. Vamos a estar orando para que ese bebé esté consagrado a Dios desde el vientre de su madre y de esa manera pueda glorificarle en vida. Merian, buenas noches. Les quiero pedir que si pueden orar por mi hermano que está enfermo. Él tiene quebrada tres costillas. Gracias a Dios, que Dios me los cuide y me los proteja. Mi hermano se llama Carmelo Alor desde Minatitlán. Vamos a estar orando, Merian, por tu hermanito para que puedan ir sanando de este, de este trauma que ha tenido. Eva Tello, buenas noches, mi nombre es Eva Tello y pido oración por Armando Rodríguez porque le hicieron un fraude y ahora está en un proceso legal. Eva, desde que tú enviaste este pedido, estamos orando por ello y invitamos a todos los demás a unirnos contigo en oración. Diana Henao, feliz y bendecida noche, mi nombre es... Diana Henao, desde Colombia, pido oración por mi familia Henao Toro, por salud física y espiritual y por William Velaz, Vélez Castañeda, para que Dios lo protege y le, ayude, y, y le ayude a conseguir un lugar donde vivir en Nueva York. Vamos a estar orando por esto. Diana, Verónica, feliz noche. Saludos, soy Verónica de Santiago Licón. Verónica, un saludo para ti. Quiero pedir que oren por la recuperación física de mi mami. Ella tuvo un grave daño y nuestro pastor la ungió y ella se mejoró. Ahora estamos en terapia física y lenguaje. Vamos a estar orando por tu mami. De verdad que, eh, Verónica, pongámoslo en las manos de Dios. Él obrará milagros. Eva Torres, buenas noches. Me ayudan a orar por mi trabajo y salud ambos rubros están pasando por tiempos difíciles y ya llevo dos años con ellos les agradezco vamos a estar orando eva para que dios te guíe juvenal toledo lo que vino el día de hoy dios me lo bendiga pido oración por mi esposa por mi hija y para mí para que dios nos dé la fortaleza por la pérdida de mi hijo él está descansando en el señor hoy tiene un mes y tres días juvenal un abrazo sentido para ti y vamos a pedirle que el Espíritu Santo los abrace a todos para que puedan ver, ver la gloria de Dios en medio de este dolor, de este sufrimiento y la esperanza de volvernos a encontrar un día. Oli MB, buenas noches, pido oración por Rosario Mederos y César Curiel para que acepten a Cristo como su Salvador. Amén. Y por Cintia Palos para que recupere su salud mental. Vamos a estar orando por esto. Guadalupe Fernández, buenas noches. Pido oración por Alicia Villarreal y, por Nican y para Nicanor Ayala. Están en etapa final de cáncer y están sufriendo de mucho dolor. Vamos a estar orando, Guadalupe, por estas dos personas para que Dios les dé el alivio que tanto necesitan. María Contreras... Suplico que oren por mi hermano Octavio Contreras, está muy enfermo. María, vamos a estar contigo orando por tu hermano. Graciela Jiménez, buenas noches. Pido oración por mis hijos, Juan Manuel, Sergio Andrés y Luis Fernando, y por mi salud. Graciela, no te vamos a dejar, vamos a orar, vamos a estar unidos a ti. No te vamos a dejar, vamos a estar perseverando en oración. Magnolia Aguilar, Buenas noches, pido sus oraciones por mis hermanos Violeta y Carlos Aguilar Sánchez Su salud está muy delicada, el Señor nos sostenga Amén Magnolia Norma Medina Grajales Si pueden orar por favor por Alejandro Galán Medina Para que ya deje de tomar Seguimos orando Norma por esta situación Saraí Cortés, buenas noches, soy del estado de Morelos Quiero pedirles por favor que oren por mi papá y mi mamá, que están teniendo problemas con su salud. Pero principalmente porque Dios nos dé fortaleza y salud espiritual. Gracias. Vamos a estar orando. Santiago, mis hermanos, los saludo. Pero tengo dos peticiones y pongo estas peticiones en las manos de ustedes y de Dios. Les pido, por favor, que oren por mi hermana. Está muy angustiada. Ella pide por su hija, que está en grave peligro y por un gran amigo que se llama Bonifacio. Hace cinco meses fue librado del cáncer, pero el cáncer regresó y su esposa y él mismo están muy preocupadas. Por eso vamos a estar orando, Santiago, por esta situación. Son bastantes pedidos de oración y qué bueno que hayan muchos pedidos de oración. Dios los conoce, Dios sabe atender bien a sus hijos, de manera individual. Así que les invito a que, Inclinen su rostro para que oremos. Debbie, ¿puedes dirigirnos en oración, por favor? Sí, pastor. Oremos. Querido Padre, te damos muchas gracias porque nos permites tener la vida, nos permites estar aquí reunidos, Señor. Señor, acabas de escuchar todas las peticiones que hay. Hay tantas peticiones, Señor, tantas cosas que... Quisiéramos que tú pudieras contestarnos, que tú pudieras escucharnos, que nos acompañaras en las alegrías que hay por nuevos bebés, las preocupaciones que hay por los hijos, por los familiares, por los amigos, por las situaciones que están viviendo, por las personas enfermas, por las personas que tienen familiares enfermos, Señor, para que tú también les des paz, para que ellos no estén preocupados por la salud de su familiar. Señor, también te pido por aquellas personas que te pidieron por su espiritualidad. Tú sabes, Señor, que tratamos de estar cerca de ti, pero muchas veces es difícil porque a veces sentimos que estás un poco lejos de nosotros. Pero, Señor, sabemos que tú siempre estás a nuestro lado, y que siempre nos estás escuchando. Que tú les puedas dar una prueba de tu amor, una prueba de tu misericordia, una prueba de tu acompañamiento. Amén. Que ellos puedan sentir el abrazo cariñoso que nos das a todos. Señor, también te quiero pedir por las situaciones del mundo, Señor. Lo que está sucediendo en otros países, lo que está sucediendo en este país. Las preocupaciones que hay en cada uno de los corazones de las personas que están viendo esto. Por nuestros amigos, por nuestra familia por nuestros miembros de iglesia Señor queremos pedirte que tú estés con cada uno de nosotros porque aunque no merecemos pedirte o acercarnos a ti Señor gracias porque por medio de Jesús podemos hacerlo Amén. porque con su sangre permitiste que nosotros podamos acercarnos a ti y seamos um, y también partícipes de esta familia tuya Señor, te pedimos por las dolencias que hay en el corazón, por la pérdida de un familiar, o las dolencias que hay también por la necesidad que tenemos, porque le, el enemigo está atacando con fuerza, Señor, y a veces tenemos mucho miedo, pero sabemos que Tú nos puedes acompañar y nos puedes hacer sentir mejor. Señor, que tú contestes las oraciones de todas las personas que te están pidiendo, Señor. También aquellos que no saben cómo pedir, que tú también les contestes. Que tú también les llenes de tu gracia, que les llenes el corazón de paz y de felicidad, Señor. Amén. Señor, sabemos que... Hay muchas peticiones que no se expresaron aquí, tal vez que solo las estamos pensando, o personas que tal vez no se animan a acercarse, a pedir que oremos por ellas. Pero Señor, Tú conoces que ellos tienen una necesidad. Señor, que Tú les suplas y que les hagas saber que Tú estás ahí. Amén. Así también a nosotros, haznos saber que siempre vas a estar a nuestro lado, que con esas gotitas de gracia que podemos ver todos los días, en el cielo, en la naturaleza, en un acto de amor, de bondad, de una persona desconocida, de nuestra familia. Que podamos ver que así como esas personas se preocupan por nosotros, que tú aún más te preocupas por nosotros y tienes cuidado de nosotros. Señor, que cada cosa que hagamos sea para tu honra y gloria, Señor. Y que oremos unos por los otros, no solo que pidamos porque, por las necesidades que tenemos, sino también que oremos por los demás. Señor. Ayúdanos, pues, en esta situación que tenemos, en esta goja, Señor, y que Tú puedas venir pronto por nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Debbie, por tu linda oración. Gracias por haber estado aquí compartiendo tus testimonios para todos. ¿Tienes alguna promesa de la Biblia que quisieras compartir para que durante esta semana... Meditemos en esta promesa y en oración hagámoslo como propia, esta promesa. Pastor, creo que algo que a mí me ayudó mucho cuando yo estuve corporando fue Juan 16, 33, que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción y vaya que la tenemos, <risa> vaya que la tenemos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y gracias a Dios por dejarnos esas palabras en la Biblia Porque sabemos que realmente en algún momento vamos a tener verdadera paz No solo es una paz momentánea o un instante, sino va a ser para toda la eternidad Una paz eterna, Qué maravilloso, gracias David Y gracias a ustedes queridos, recuerden, conviértete en canal de bendición Haz una lista de personas por las cuales orar. Comprométete a orar por tus gobernantes, por tus autoridades locales. Comprométete a orar por los necesitados, por tus vecinos. Comprométete a orar por tu familia. Conviértete en canal de bendición al orar por otros.